Supuestamente Fue como a las 3 de la mañana ese accidente. ¿no? Lo recogieron como a las 7. ¿Iba para la casa entonces? Sí, él, supuestamente vino a traer una señora a la ciudad. Cuando iba como a las 3 de la mañana ese accidente. Pero, ¿fue un vehículo o fue el mismo? O sea, no sabemos, vehículo. me imagino, a esa hora no se sabe nada. ¿A qué, qué, ¿El nombre de él? ¿Cómo? cómo era el nombre de él? Juan Ramón Acevedo. ¿Qué edad qué más o menos tenía? Como 28 años. ¿Qué, ¿A qué se dedicaba él? Eh, trabajaba muchas cositas, sabía muchas cosas. Pero trabajaba independiente. Ahora mismo no tenía trabajo fijo. ¿Dónde residía ese día ahí? En las pajas. Usted como padre, ¿cómo se siente con las pérdidas? Imagínese cómo se puede sentir. Dile a Dios valor. Insoportable, no imagino. ¿No va usted a acudir a la justicia para ver si...? No, imagínese eso. eso. Fue un accidente, supuestamente. ¿Era a las 3 de la mañana usted dice? Pues, según un guardián de ahí, del la Roy, dijo que eran... Pero yo ese el impacto, ¿En qué se desplazaba el joven? Una motocicleta, una... tipo CG. Un ¿Nombre suyo, don? Ramón Antonio Severo. Usted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 ¿Qué, ¿A qué se dedicaba él? Eh, trabajaba muchas cositas, él sabía muchas cosas. Pero trabajaba independiente, ahora mismo no tenía trabajo fijo. ¿Dónde residía ahí? En las pajas. ¿Usted como padre cómo se siente con las pérdida? Imagínese, sí. ¿Cómo no se puede sentir? Pedirle a Dios valor, soportarlo, imagino. ¿No va usted a acudir a la justicia para ver si... No, imagino, sí. Fue un accidente, supuestamente. ¿Era a las 3 de la mañana, usted dice? Se según un guardián de ahí del arroz, dijo que eran. Yo ese el impacto. ¿En qué se desplazaba el joven? Una motocicleta, una, posee, un tipo nombre suyo, don? Antonio Severo.